Ya ingresamos, estamos en este segundo bloque, listos para darle la bienvenida a nuestra primera invitada del programa de hoy, Patricia Navarta. Bienvenida, Hola Patricia, bienvenida desde la Universidad Massa. ¿Cómo estás gracias, Patricia? Bien, ¿Todo gracias. bien? Gracias, bueno, gracias por un venir. Un gusto tenerte acá con nosotros. Patricia es bioquímica y a la vez está encargada del área de la Universidad Massa, que es Universidad Saludable, que no es algo muy común que veamos ¿no? en todas las universidades. No, en realidad la universidad está acreditada como saludable desde el año 2015. Ah, muy bien. Eh, y la universidad saludable lo que hace es promover estilos de vida saludable en toda la comunidad Perfecto. universitaria. Trabajamos para que justamente eh, ese, se favorezcan ¿no? el, el adquirir hábitos uh -huh. eh, de estilos de vida saludables. Perfecto. Y esto se abarca desde la parte académica, desde la parte uh -huh. de extensión y desde la parte de investigación. ¿Y cómo se obtuvo uh -huh. esta certificación que nos comentaste para... el Ministerio de Salud de la Nación. Ah, muy nos, bien. Nosotros tuvimos que cumplir una serie de requisitos, uno de los cuales fue ser libre de humo, el primero. No uh -huh. se puede fumar. No se puede no fumar, se puede fumar uh -huh. en el ámbito de la universidad desde el año 2015. Perfecto. Se realizaron una serie de acciones previas para llegar a lograr esto, porque fue concientizar a toda la comunidad claro. de que no se puede fumar en el ámbito eh, interno. Uh -huh. En la vereda podemos todavía eh, hacer, hay un par ahí de, uh -huh. de gente que está reacia este, re a dejar de uh -huh. fumar. ¿Y qué transacciones implican que sea una universidad saludable? Nosotros en este momento tenemos muchos servicios a disposición de toda la comunidad universitaria. Entre ellos tenemos un consultorio médico a cargo del doctor Cristian Rosales. Uh -huh. Tenemos un eh, servicio de inmunizaciones que trabajamos en conjunto con el vacunatorio central a cargo de la técnica Soledad Piatanesi. Este servicio presta por demanda espontánea. Las vacunas de calendario oficial y obviamente COVID para el refuerzo de quien lo necesita. ¿A los chicos pueden inocularse ahí mismo en la universidad? Todas las, todas las vacunas que necesiten este, actualizar su, su bueno. carnet de vacunación. Está Tenemos buenísimo. un servicio de asesoramiento nutricional a cargo de la licenciada Mariana Foschi, que funciona en el laboratorio de, de nutrición aplicada. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la comunidad universitaria recibe en ese espacio asesoramiento nutricional, hábitos alimentarios consumo de sal, etiquetado de alimentos y demás y todos los, los estudiantes pueden acceder, acceder a estos servicios sí, sí, sí, de manera sí, gratuita eh, gratuita tenemos bueno. también un asesoramiento a, este, a cargo de la licenciada Sánchez un asesoramiento y acompañamiento psicológico uh -huh. para todo lo que es contención y orientación este, en, en lo que es salud mental digamos claro, claro. Eh, y también tenemos una consejería en salud sexual y reproductiva eh, trabajamos con la licenciada Brunel Álvarez en lo que es justamente acompañar y, y asesorar en, en, en las buenas prácticas, ¿no? eh, en las buenas costumbres, en lo que es métodos anticonceptivos, uh -huh. en lo que es cuidado de las mamás, de la, la, en la etapa de la lactancia, uh -huh. eh, controles ginecológicos y bueno, este mes justamente estamos trabajando fuertemente en lo que es la campaña de prevención de cáncer de mama uh -huh. y todos los martes de octubre eh, se brindan talleres para eh, aprender el autoexamen mamario ¿Sí? a todas las personas de la comunidad UMASA que quieran eh, realizar. Excelente. Cabe destacar también y lo tuvimos hace poquito acá al profe que la universidad tiene un programa de actividad física uh -huh. que es obligatorio en el primer año, todos tienen que hacer una actividad para mantenerse en movimiento y esto también, ¿no? tiene que ver con, con ser esto, una universidad ser saludable. saludable que promueve el deporte, el movimiento. Trabajamos en forma integrada con con uh -huh. la gente de, de, con el área de deportes y recreación de la universidad y de hecho se hacen, por ejemplo, caminatas saludables en uh -huh. pos de alguna efeméride o uh -huh. alguna uh -huh. acción concreta. Y bueno, lo que están viendo son fotos de la Semana de la Salud de este, de este año. Eh, este año siempre se tiene una temática sobre la uh -huh. cual se trabaja la Semana de la Salud. Fue la primera semana de octubre. Este año fue corazón y salud. Bien. Entonces, todas las acciones que tengan que ver con nuestro cuidado del corazón y ser eh, promoción saludable. Seguro. Patricia, este tipo de, de actividades... ¿También pueden acercarse quienes hayan sido exalumnos o está limitado simplemente a la comunidad educativa no, porque vigente? porque serían miembros de la comunidad o masa. Claro, Y esta perfecto. carpa de la salud es icónica en la universidad porque se traslada a todos los departamentos de donde la universidad tiene sede. Ajá, Entonces sí. transmitimos este, este emblema de ser saludable a la comunidad en general de los departamentos de Mendoza es completísimo, bueno destacar también que, que la universidad tiene muchas carreras no en el que ámbito tienen, de la salud que son muy fuertes no y que ya y tienen no tenemos muchísima <risa> trayectoria, claro no es medicina no como medicina. tal, pero muchísimas ramas vinculadas a la salud por supuesto como es bioquímica, farmacia, farmacia, nutrición, quinesiología, uh -huh, educación, educación física también que son muy fuertes hoy que muchos chicos Eligen la universidad porque capaz que no, bueno, no, en otras universidades no, no están estas carreras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y siempre con este, desde la currícula académica se trabaja también en esto, en acciones de extensión en acciones de investigación, uh -huh. todo lo que tenga que ver con ser eh, saludables. ¿Y esta certificación de universidad saludable, eh, les ¿los obliga a aumentar distintas actividades, propuestas, mantenerse vigentes? mantener Sí, mantener la línea uh -huh. que, que nosotros adquirimos. Fuimos reacreditados en el 2017, Ajá. nos claro. tocaba una tercera acreditación justo uh -huh. sobre la pandemia, así que ahora está como en stand-by toda esa parte. Eh, pero sí tenés que cumplir una serie de requisitos para poder acceder y cada vez sumar las, más acciones a las que ya veníamos proponiendo. Uh -huh. Está buenísimo, porque Así no que... solo te garantiza que, que vas a estudiar la carrera que te gusta, que vas a tener una buena formación, pero que también tenés muchísima contención de, desde ese lado, ¿no? Sí. Hasta consultorio eh, psicológico ginecológico para las chicas, es como centro médico barra universidad, tenés de todo. Estos todos los servicios totalmente gratuitos y accesibles para cualquier miembro de la comunidad. Está buenísimo que, que se comparte esta información. Excelente. Yo por ahí cuando era estudiante, en su momento que, que fuimos a la masa nosotros, por ahí no, no conocía, de claro. esto, entonces está bueno que cada vez Y trabajamos chicos... asociados con distintas, por ejemplo, uh -huh. trabajamos mucho con el programa provincial de SIDA, entonces nos dan folletería, preservativos que los chicos tienen a disposición este por esta consejería que tenemos en, en marcha, ¿no? Espectacular. Entonces, bueno, trabajamos mucho en la promoción y prevención de hábitos saludables. Es muy completo. Bueno, recordamos que están en instancias de, de inscripción en uh -huh. la Universidad más, así que cualquier duda que puedan llegar a tener, por supuesto, los van a estar esperando allí con las puertas abiertas para acceder a cualquiera de las carreras de salud que acabamos de mencionar, y muchísimas otras en informes allí les van a saber eh, brindar la información correcta, justamente, y también bueno, estudiantes que ya están cursando aprovechar toda esta parte de la Universidad Saludable porque es, eh, sin duda, es un un lujo. Sí, es un privilegio la tenerlo en la Es un privilegio, tal cual. este Patricia, un placer. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes.